La actividad consiste en presentar todos los recursos disponibles en el atelier, que son tablets, un proyector, una cámara, la notebook, el parlante y un micrófono. Y la idea es acompañarla de material no estructurado, como ser esferas de talvopor, eh, pelotas, cartones, tubos. Los chicos ingresan al espacio sin saber qué hay específicamente, si saben que pueden tocar todo lo que hay disponible para ellos y a partir de esto se van acercando de a poco. Hay algunos que enseguida empiezan a tocar los materiales y hay otros que se toman su tiempo, observan hasta después comenzar a interactuar. Acá